Bienvenidos a, la, a esta sesión Ahora vamos a dar el compromiso con la práctica Primero Practica diligentemente de, con buena autodisciplina. Segundo, haz de ti una vida hermosa con un alto nivel de salud. Traes felicidad, belleza a través del ser humano a toda la humanidad. Cuarto, te la luz del universo para brillar en el espacio infinito, crea un poderoso campo de conciencia para crear un gran mundo armonioso. Un mundo abierto y claro, es bello. Vamos a a colocar las dos manos en frente del abdomen, del pecho o de la cabeza. Es, está bien. Cualquiera de los tres niveles. Te puedes colocar en posición de pie o sentada. También es bueno, cualquiera de postura. Hoy vamos a practicar. Vamos a cerrar los ojos suavemente. Elevamos Paihui, la coronilla. Cerramos yin y lo elevamos. Huillín es el perineo. Migmen la zona lumbar hacia atrás. Estamos tranquilos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos la cabeza. Relajamos el cuello. Relajamos el pecho. Relajamos el abdomen. Relax. The shoulder Relajamos hombros y brazos. piernas y los pies. Relajamos todo el cuerpo. Nos relajamos. Nos relajamos. Iluminamos profundamente el interior. Sentimos profundamente el interior. Nos relajamos. Nos relajamos. Inside the head. Iluminamos el interior de la cabeza. Of the head. Observamos profundamente el interior de la cabeza. Qi to qi. Se transforma en chi. Se expande hacia afuera, hacia el universo. Merge se funde con el chi universal. Sí, sí. Sentimos el chi universal. Juan, huo, hu. Juan Juan hu hu. tan Field, high. Y el chi universal viene profundamente al interior de la cabeza. Iluminamos ahora el interior del cuello. Observamos. Inside profundamente el interior se transforma en chi se expande hacia afuera, hacia el universo se funde en el universo sentimos el chi universal, sentimos el chi puro, junto Linton, universal, vacío, mas no vacío el con con tan chi universal viene al interior de nuestro campo de chi y al interior de nuestro cuello nos relajamos Iluminamos ahora el interior del pecho. Observamos profundamente el interior del pecho. El pecho se transforma en chi se expande hacia afuera, hacia el universo, sentimos el chi universal, Vacío, mas no vacío. Ho <SILENCIO> Chi está en nuestro campo de chi. <SILENCIO> chi. Está en el interior de nuestro pecho. iluminamos ahora el interior del abdomen observamos profundamente el interior del abdomen sentimos profundamente el interior transformándose en chi. Se expande hacia el exterior, hacia el universo. Sentimos. Que el universo y nuestro chi se funden en uno. Sentimos el vacío, el chi vacío más no vacío. Juan Juju ju, Chi. El Chi universal viene a nuestro campo de Chi. El Chi está en el abdomen, profundamente en el interior. Relajamos. Relajamos. Iluminamos ahora nuestro cuerpo de chi. Ahora nuestro cuerpo de chi es chi transparente. Se funde con el campo de Chi, abierto y abriéndose al universo. Nuestro campo de Chi, el Chi de nuestro campo de Chi se fusiona con el universo sentimos el chi universal juan juan ju vacío más no vacío con con tan El Chi universal viene a nuestro cuerpo. Nosotros estamos en el Chi. El Chi está en nosotros. Nos relajamos. La mente es muy clara. Nuestras conciencias conectan corazón a corazón, mente a mente. Nosotros somos uno. Nosotros somos uno. Nuestra información, nuestro campo de chi, mejora mucho. Nuestro campo de chi. Es una unidad y es capaz de sanar cualquier enfermedad. Las manos enfrente al abdomen, sosteniendo una bola de chi. Sentimos el chi entre las manos. Los hombros y los brazos descansan, se relajan. Cerro, relaja. Abrir. Hello. Cerrar. Abrir. Se Abrir. Se Abrimos hacia el universo. Sentimos el chi universal. Cerramos el chi en el abdomen bajo. Profundo en el interior. Sentimos el chi universal, tan lejos como te sea posible, sentimos el chi universal, cerrado. El Chi en el interior de nuestro cuerpo, profundamente, muy profundo. El chi en nuestra cabeza iluminamos profundamente el interior de la cabeza, sentimos profundamente el interior. Abrir. El chi en el interior de nuestra cabeza. Observamos profundamente el interior de la cabeza. Sentimos el chi profundamente en el interior. Sentimos cada vez más y más profundamente. La cabeza se transforma en chi. Oh, ha. Huh. Chi es en los ojos, en la nariz, en la boca, en los oídos. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todas las enfermedades desaparecen. <tose> ¿Hua, <-san> Hua se transforma. San desaparece. Joa, jaola. Todo está bien. Relajamos. Iluminamos el cuello. El cuello se transforma en chi. Se transforma en chi. Abrimos. El chi se funde con el universo. Cerrar. Profundamente en el interior del cuello. Abrir. Cerrar. y cerra abrir Desde lo profundo del cuello al universo. Cerra. El chi está en el cuello. Profundamente en el interior. El chi es abundante en el cuello. El chi y la sangre fluyen bien. Todo tipo de enfermedades desaparecen, desaparecen, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Relajamos, relajamos todo el cuerpo de Chi, iluminamos el pecho profundamente en el interior del corazón, pulmones, Todo se transforma en chi. Se transforma en chi. El chi se abre, se expande en el universo. Se funde en el universo. Cerrar. El chi viene profundamente al interior del pecho. Abrir. Cerrar. abrir Cerrar. profundamente en el interior del pecho del corazón de los pulmones el chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen nos relajamos Relajamos todo el cuerpo. Observamos profundamente el interior del abdomen. Al interior de los riñones. El interior se transforma en chi. Se transforma en chi. El chi se abre hacia el universo, Cerrar. Abrimos hacia el universo, nos fusionamos con el universo. Nosotros somos Chi universal. Juan Juan ju Vacío más no vacío. Con con tanta. El chi bien al interior de nuestro abdomen. Cerramos profundamente en el interior del abdomen. Chi sí, es abundante. Chi, sí, sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. está. desaparece. Todas las enfermedades ya desaparecieron. Nuestro cuerpo se vuelve muy, muy saludable. Relajamos. Relajamos nos relajamos en todo el cuerpo abrimos siente el chi universal cerramos El chi está en nuestros brazos, en nuestras piernas. El chi está dentro de la tierra. abrimos cerramos abrir Nuestro cuerpo abundante. es abundante en Chi. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien en nuestro cuerpo. Todas las enfermedades desaparecen, desaparecen. Se transforman en chi. Relajamos el cuerpo. Observamos. Our consciousness, our consciousness, Observamos en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es muy poderosa. Nuestras conciencias están conectadas. Nuestro campo de conciencia es muy poderoso. La luz de la conciencia pura ilumina las tierras de Europa. Cuerpos humanos, animales, plantas, construcciones, todo se vuelve de chi transparente. Virus y todo tipo de enfermedades se transforman, desaparecen. La luz de nuestras conciencias puras iluminan la tierra de Sudamérica. Los cuerpos humanos, construcciones, edificios, animales, plantas, Todas las cosas se vuelven de chi transparente. Los virus y cualquier tipo de enfermedad se transforman, desaparecen. ¿Cuál? El espacio se vuelve claro y puro y limpio. Este espacio es Ese espacio se transforma y se hace muy saludable. Muy armonioso y balanceado. equilibrado. Relajamos. Nosotros somos uno. La luz de nuestras conciencias puras ilumina y se expande en las tierras de Norteamérica. Animales, edificios, cuerpos humanos, plantas, todas las cosas se vuelven de chi transparente. Los virus y todo tipo de enfermedades, desaparecen. <ra <ra <ra> <ra Ese espacio se vuelve muy limpio y claro. <ra limpio y claro. Ese espacio se vuelve muy saludable, armonioso y equilibrado. We are Nosotros somos uno. Nosotros somos la luz de nuestro campo de conciencia pura iluminando las tierras de África. Cuerpos humanos, animales, edificios, plantas, todo se vuelve de chi y transparente. Virus, y todo tipo de enfermedades se transforman, desaparecen. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Ese espacio se vuelve muy claro y puro. Muy saludable y armonioso. Equilibrado. Resla, relajamos, nos relajamos. Nosotros somos uno. la luz pura de nuestro campo de conciencia pura ilumina las tierras de Asia cuerpos humanos edificios, animales, plantas todo se transforma en chi transparente. Virus y cualquier tipo de enfermedad se transforma y desaparecen. Desaparecen. Desaparecen. Desaparece. Ese espacio se vuelve muy claro y limpio. Ese espacio se ha vuelto muy saludable, armonioso y equilibrado. Nos relajamos. Relaja. Relaja. La luz de nuestras conciencias puras ilumina Australia. Cuerpos humanos, edificios, animales, plantas, todas las cosas se transforman en chi transparente. virus y todo tipo de enfermedades se transforman, desaparecen. Se transforman en chi. Se transforman en chi. Esa tierra se vuelve muy clara y limpia, clara y limpia. Ese espacio se vuelve muy saludable, muy equilibrado y balanceado, equilibrado, armonioso. Virus y cualquier enfermedad. Se transforman. Desaparecen. Nos relajamos. Iluminamos nuestro cuerpo. Nos relajamos. El amor universal está en todas partes. La buena información. Mi amor, mi conciencia Es bella I love Mi vida my Mi mente Yo amo mis emociones se vuelven armoniosas y equilibradas mi vida yo amo mis sensaciones Llevamos mi cuerpo de chi. Es muy bello, muy saludable, fuerte. El amor universal está en todas partes. Amamos a los otros nos amamos unos a otros. Nosotros somos uno. Nosotros somos uno. I love my family. Amo a mi familia. Amo a mis amigos. Mi conciencia se funde con mi campo de chi. Mi familia es armoniosa. Mi vida es mi vida, mi vida natural. Amo a todo. Todo es normal, saludable y equilibrado. Nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Iluminándolo profundamente. En el interior. El interior de la cabeza profundamente observamos. Observamos profundamente en el cuello, el interior. Observamos profundamente el interior del pecho. Observamos profundamente el interior de los pulmones. Observamos eh, profundamente el interior del abdomen. Observamos profundamente el interior de los brazos. Observamos profundamente el interior de las piernas. El chi es abundante. y sangre fluyen bien todas las enfermedades ya desaparecieron nos relajamos relajamos nuestro cuerpo de chi que se funde con nuestro campo de Chi se funde en el universo. Nosotros somos Chi universal. Juan Juan Ju Ju Ju Ju Ju Juan vacío, Ju, Ju, Tan, Tan. Tan Tan vacío, mas no vacío. Chi universal, en nuestro campo de Chi Chi, en nuestro cuerpo de Chi En el interior donde necesites Relajamos iluminamos el Dantian superior el Chi es abundante en el Dantian superior el Chi es abundante en el Dantian superior Iluminamos el Tanti en medio. El Chi es, es abundante en el Tanti en medio. El Chi es abundante. Iluminamos el Dan tien inferior. Lord, is el chi es abundante en el Dan tien inferior. Is el chi es abundante. Tranquilos, nos relajamos, buena información. Vamos a nuestro mejor estado de salud. Vamos hacia nuestro mejor estado de salud. Sentimos el interior alegre, feliz. Mi corazón está lleno de alegría. Mi corazón está lleno de alegría. Las manos cubren tu chi, el ombligo, nutriendo el chi. Sentimos nuestro campo de Chi en el interior del Tanti, interior nutriendo de Chi. Mantén este estado con una sonrisa en la cara. Mantén este estado de sonrisa. Mantén este estado sonriente. Oh. Separamos las manos y abrimos los ojos. Despacio abrimos los ojos. Movemos el cuerpo. Muchas gracias. Muy